Con ustedes, con todos nuestros televidentes. Eh, la noche de ayer pasamos por el Parque Duarte en San Francisco de Macorís y vimos un ambiente ahí eh, para mí impresionante. Esa yo fiesta. creo que en... Parque lo que Duarte yo haciendo tengo historia vida, con el síndico Alex Díaz. Lo que yo tengo de vida en, una, en un día normal, ¿verdad? Porque no, sí, había, car sea, no había carnaval, había ni carnaval. había ninguna fiesta, ni había nada. Eh, así que pudiéramos decir que es una fecha. Eh, la banda de música todos los domingos y lo que ahí. Se pudo ver haciendo historia. Ahí, era algo realmente impresionante la gran cantidad de personas que se está dando cita los domingos al parque Duarte es algo que debe llenar de orgullo a San Francisco de Macorís y quiero destacar el trabajo que se ha eh, llevado a cabo a través del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Eh, no es esto una defensa directamente al a, alcalde, día alcalde a su la... Ales Díaz, un alcalde histórico, rescató decirle, los parques en San Francisco eh, de Macorís. Y hay que decirlo, qué bonito se ve ese parque. Eh, yo no, no, no me pude desmontar porque mis hijas estaban un poquito enfermitas, pero realmente lo que pude visualizar ahí era algo... Realmente, para mí, impresionante. Tenía muchos años yo, que en un día normal, en un domingo cualquiera, no veía esa gran cantidad de personas asistiendo al Parque Duarte de la ciudad de San Francisco. ¡Atención, la DGC! DGC. Sí, sí. A propósito de eso, hacerle un llamado a la DGC y al propio ayuntamiento... Tenemos que agilizar el tránsito, porque para uno poder transitar en el área se hace muy difícil, de manera que, a raíz de esto, que se está dando hacer un llamado a DGC y al propio ayuntamiento para, para que creen que hay un, me un mecanismo de agilización del tránsito. Pero en sentido general, vaya nuestra felicitación al alcalde y a las personas que han estado involucradas con este proyecto de rescatar los parques y de llevar la banda municipal. Los domingos a dignificar al Parque de la banda. Así que realmente. Los sábados eh, mariachi, bueno, los domingos la banda, bueno. música. el próximo domingo yo estaré ahí eh, porque no me lo quiero perder Eso es de La Que la DGC, la DGC, la DGC estuvo. Eh, en las zonas del Parque de los Mártires, no sé si se trasladó en algún momento Estuvieron yendo y viniendo a, a los dos parques principales de acá, de San Francisco sí. Pero estuvo en las zonas de, de la avenida Cuando yo pasé no había, en el Parque yo pasé de los más Mártires. o menos como a, la, a eso de las 8 de la noche Pero eh, sabemos que es algo que quizás no, no se lo esperaban, ese gran cúmulo de personas eh, en un espacio, si se quiere, que no, no se tenía previsto bueno, Es bueno que se haya, que se esté rescatando en un espacio A imagen. tan importante. Para nosotros no era no era extraño en, el, en nuestra niñez. El parque así permanecía los domingos, ahí íbamos todos, pero lo perdimos producto del incremento de la inseguridad y, y los y los atracos y las cosas, la gente no confiaba y el parque fue incluso en un momento antro de perdición, iban Monsalvete a mira, hacer mira, eso, parece una feria. Eh. Muy Pero bien, qué bueno excelente que se haya restablecido y que la banda pueda eh, hacer su debut cada domingo como era antes. Y eso habla bien de, de una gestión Acción. dirigida hacia rescatar y ese ya, espacio de, que se puede. de esparcimiento. Sí, y ya, y ya sí. se inaugura el otro parque en Mister de entrada. Y y en que la entrada. El parque haya modo, se va a inaugurar pronto también. Muy y bien. Y que sí, haya, bien. sobre todo, convivencia, armonía entre ciudadanos. Tenemos que ir, mirar cómo, qué percibíamos nosotros ayer en Salcedo cómo la sociedad salcedense se integraba a su actividad. Y el escenario no era el parque, ni un recinto, era el barrio. Las casas, durante estos cuatro días, la gente que vive ahí en esas casas, tiene que levantarse y, y cruzar, e irse a, a trabajar con una caseta al lado de la puerta o en su galería. Y la casa es decir, decorada también. todo integrado. Mira, Eso es posible. Yo pienso claro. que la hay una parte que debe ser resaltada en esto y que están en las imágenes que ya han y es la presencia de la familia en el parque. Sí, sí. Sí. Más importante que cualquier otra cosa es que la familia tenga un lugar para un recrearse, espacio. un sí, espacio, sí. de Seguro. forma segura, de forma gratuita. Eh, segundo, es importante porque saca al ser humano de la realidad virtual en la que se vive. Eso es calidad o sea, no de vida. Correctamente. Nosotros estamos viviendo pegados de un computador, de un teléfono y, y prácticamente dejamos de vernos a la cara, de compartir, de sentir la De reclusión. movernos. Entonces, movernos. pienso que. En eso está la, la, la principal importancia de eso, y, y eso es lo que hay que incentivar, que la gente se vea la cara, que vaya y comparte sus problemas, sus aspiraciones, sus deseos, sus frustraciones, porque en la en la forma en que nos integremos, en la manera en que nosotros podamos compartir de tú a tú, cara a cara, la, nuestras vivencias, nuestras preocupaciones diarias, yo pienso que tenemos más posibilidades de transformar la cosa que detrás de un computador de un teléfono. Muy bien. Vamos nosotros en este momento al tema central. A propósito, debemos de recordar que hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hemos estado a lo largo del espacio eh, hablando sobre este tema. Y en este momento vamos a arrojar algunos datos para escuchar las opiniones de todo el panel y de los amigos televidentes, por supuesto. Bueno decir, eh, Carolina, que lo de la No Violencia contra la Mujer está fue una decisión tomada por la ONU a propósito del asesinato de la hermana Mirabal ocurrido aquí en la República dominicana y que es una celebración internacional sí. eh, aunque eh, lo que me preocupa es la invisibilización de otras cosas que trae esto de la no violencia contra la mujer y, y ya tendremos ocasión de chequear eso ahora de mañana